Bueno, seguimos aquí, ya saben, debajo de, en la esquina, bueno, en la esquina, estamos a 600, 700 metros, no mucho más, de allá de, aquí está las personas, está Teresa, Eva, eh, aquí estamos debajo de, ven, nosotros estamos aquí, miren, nosotros estamos aquí, y ahí donde está la bandera cubana esa, Segunda, la primera planta de ese edificio, ahí está la sede eh, de la dictadura militar, o sea, la sede consular de la dictadura militar del Partido Comunista aquí en Barcelona. Nosotros estamos aquí, por aquí ya ven que pasan muchos turistas, y lo que siempre decimos, nosotros estamos aquí eh, haciendo actos de presencia para que la gente sepa, los que pasan sepan que en Cuba, una, una vez más estamos con las denuncias de que en Cuba hay dictadura, pero siempre que salen los cubanos a la calle, si salen un municipio, 15 personas, una persona nos da igual, una persona que está en contra de la dictadura y que tiene el valor de hacer su voz contra la dictadura y pedir libertad, los cubanos que estamos fuera de Cuba debemos eh, apoyarlos, debemos apoyarlo porque de eso se trata, de que nosotros le, siempre le hemos dicho a ellos que lo que toca es eh, la calle, lo que toca es pedir libertad porque la situación en Cuba... Es límite, pero no solo por el hambre y no solo por las enfermedades, sino también por la, el hambre de, de, de libertad que tiene el pueblo cubano. Así que seguimos aquí, gritando gritando y pidiendo eh, por la gente? libertad del pueblo cubano, por la libertad eh, de los presos políticos. Y nada, tomamos un descanso, fuimos a comer algunos de nosotros. Mira qué guapa la gorra que tiene el, el, el, el, el esposo de Mari Carmen. Eh, una gorra por Cuba. Y nada, aquí estamos con las banderas cubanas y pidiendo libertad para el pueblo de Cuba. Porque todo el que pasa por aquí ve nuestros carteles y nuestra manifestación, se pregunta por qué estamos aquí y la gente lo entiende. Entonces la gente de Cuba sabemos que es duro, que es difícil. Vimos ayer cómo se, los boinas negras se enfrentaban al pueblo cubano y ya sabemos que es duro, pero es la única manera en que ustedes van a conseguir la libertad y que van a tumbar a la dictadura. El mundo está mirando, pero nadie va a intervenir. El cubano, recuerden, estamos en esta lucha nosotros contra la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba, contra ese régimen totalitario que estableció el dictador Fidel Alejandro Castro Ruz, y a esa gente hay que darle duro en la misma costura. Eh, allí, tienen que, allí deben tomar eh, diferentes papeles eh, los grupos de, de cubanos que se manifiesten. Para estar en la calle, lo hablamos ahora, para estar en la calle, en una dictadura, seguimos aquí desde abajo el consulado, para estar en la calle, en una dictadura, eh, aunque no se planifique, deben haber diferentes roles. Están las personas que salen a manifestarse pacíficamente. Estarán los que están para proteger a esos que se manifiestan pacíficamente porque la policía los vendrá a reprimir. Estarán los que tengan que ocuparse de lo que es todos los insumos, el agua, algo de comer, porque tú no puedes estar todo el día en la calle manifestándote sin comer. Eso es, eso es impensable, entonces tienen que organizarse en ese sentido. Eh, deben haber también casas o personas que se puedan ocupar de... Eh, curar a algunas personas que puedan sufrir alguna lesión en la manifestación, en la concentración, porque cuando ustedes realmente tomen la decisión de enfrentar a por todas a, a las fuerzas eh, represivas, tanto de la Policía Nacional Represiva Cubana, de la de los militares, tanto del MININ como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando, cuando ya el pueblo eh, pierde 100% el miedo y los enfrente, como lo han hecho esta madrugada, Recuerden que tienen que haber un mínimo de, de organización, por supuesto, de espontaneidad, para poder enfrentar a esos militares que son unos que son los, los esbirros de la dictadura, los que ejecutan la tortura física y psicológica contra el pueblo de Cuba, los que eje, los, que los que ejecutan los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba, porque el dictador da la orden, los dictadores de arriba dan la orden, Díaz Canet da la orden, Raúl Castro da las órdenes, Ramiro Valdés, pero son los mandos intermedios y los mandos que están, eh, y los policías en sí, los militares, que están además preparados para eso, son los que van a reprimir al pueblo. Y al final, o se ponen de parte del pueblo, o el pueblo los tendrá que enfrentar. Pero ustedes deben estar preparados para eso, y recuerden, en cada grupo que y de manera espontánea o de manera organizada tomen eh, iniciativas para que se organicen y siempre también intenten primero hablarle a los militares que puede ser que acaben poniéndose de la parte del pueblo cubano pero ojo con eso, bien, ojo con eso abajo la dictadura militar del partido comunista de Cuba pues la libertad de Cuba Sí, ¿sabe que en Cuba tenemos una dictadura? Sí, claro, yo he estado en Puerto Rico, pero no he estado en, en Cuba. Bueno, Puerto Rico es muy diferente, Cuba sí, es una dictadura de partido ya, ya, único ya lo sé, la hace 63 años. Que tengo, no sé, todo. Desde ah, muy al bien. Al fin. Lo puedo grabar aquí que estamos transmitiendo ah, a mucha gente sí, de Cuba. ¿cómo no? En vale. De aquellos tiempos tantos. que tengo, tengo 85 años, pues sí he vivido. Pues oígame, esa, yo quiero llegar a. Pensaba así. que esto duraría poco, pero no, van pasando los años. Los años bueno, poco. pues nosotros estamos aquí porque algunos municipios el pueblo de Cuba se han lanzado a las calles a manifestarse, a pedir libertad y el fin claro. de la dictadura y están siendo reprimidos por la policía, por los esbirros de la dictadura. deberían ser muy felices porque Cuba es un país tan. Hecho ya, ya, lo serán, lo serán. ¿Eh? Gracias por apoyarnos. Bueno, no se trata de ser amigos de los gringos ni todo eso, es simplemente pues, que cada persona tenga la libertad, que es, que es lo que vale la pena en hacer. Si no... Así mismo, si el pueblo cubano lo que quiere es libertad y no quiere dictadura de partido sí. único, que es el Partido Comunista de Cuba, y una dictadura militar que está controlada por un grupo de, de militares, terroristas bueno, y... Como siempre. Vale. Sí. Bueno, bueno pues gracias, eh, gracias Mucho, por pararte. Mucha Muchas gracias. Sí, pues, bueno, aquí se ha parado sí, una... Le, Oye, se ve muy bien. Ah, Esto es patria, vida y libertad. Libertad para los presos políticos, libertad para el libertad. país entero. Y abajo la dictadura, y abajo la gente que está viviendo del gobierno cubano y de los presos políticos. Se acabó. Nada, aquí seguimos. Queda poquito el sí. le queda poco el eh, le queda libertad poco el Libertad para todos los presos políticos, le queda libertad poco para barco. mis hijos. Okay. Marjani Román Rodríguez, Millonlán Román Rodríguez y Yosney Román Rodríguez. Ya han visto eh, porque aquí en Barcelona tenemos a la madre de tres presos políticos del 11J. Súper importante. Siempre que yo vengo digo, ya no hace falta, ya nosotros no tenemos, tenemos que seguir gritando, pero al tener a Teresa es como, le damos el protagonismo a ella. Porque quién mejor que la madre de tres presos políticos para poder alzar la voz y contar aquí, en este país en democracia, lo que es la dictadura, porque ella acaba de salir de la, de la, de la dictadura. Y claro, es una, es una, una evidencia, un testimonio eh, súper importante de Teresa. Sí, necesitamos que se caiga esa dictadura ya, porque mantiene a nuestros hijos presos, pero también maltratándolos física y psicológicamente. Muy bien, Teresa, muy bien. Gente, vayan compartiendo, sobre todo eh, yo mi perfil está censurado. Todo lo que pongo, publico, sale al final de la sesión de noticias. No puedo compartir en ningún grupo. O sea, llevamos días que como estamos muy activos, nos lo censuran, no sabemos por qué, les reclamamos a Facebook y sigue censurado. Entonces, sobre todo esto es importante, no para dar mercancía a mí ni a ninguno de nosotros, para que la gente en Cuba sepa que nosotros estamos aquí. Nosotros hayamos avisado a políticos, hemos avisado a, a, a grupos parlamentarios, le estamos dando visibilidad por las redes sociales a la situación de Cuba siempre, pero cuando salen a Cuba, enseguida etiquetamos a políticos, ahora yo voy a seguir poniendo Twitter y por Facebook también, etiquetando a los políticos para que sepan y nos ayuden a dar visibilidad a la situación de Cuba. Libertad, democracia. Para eh, los cubanos, está, está, está un saludo. Ahora voy a cortar, ¿bien? Es libertad, libertad y libertad. Pero ya el papá está en